Dentro de la página web del ICAS tenemos un apartado, contactar con ICAS o contacto. En dicho apartado tenemos los teléfonos y localizaciones de las distintas sedes colegiales. La sede central con los diferentes departamentos, el servicio de orientación jurídica en la plaza de letrados el edificio de los juzgados, edificio Viapol y edificio Noga. Para la sede central, en caso de que no podamos ser atendidos o atendidas por teléfono, podemos enviar un mail a través del formulario de contacto. En este caso, por ejemplo, si escribimos al departamento de informática, María, Rodríguez, número de teléfono, indicamos la dirección postal, calle de la tecla 22, ica.es. Me gustaría saber cómo renovar el carnet acá. Y vamos, acepto y enviar consulta. recibiremos una copia en nuestro mail. En el departamento de informática se ha recibido el mail y entonces se responde. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene ofreceremos uno nuevo. Gracias por tu tiempo.